casa presidencial, así es, compostear, reciclar, reutilizar, hoy estamos salvando todos estos recursos de que se conviertan en basura y llamamos a nuestros gobernantes a que llevemos este país hacia el camino de la sustentabilidad hacia una Costa Rica sin basura y eso se logra por supuesto poniendo cada quien de su parte pero no implantando incineradoras atención, también les recordamos es el primero de muchos festivales y los llevaremos al MINAE y los llevaremos al Ministerio de Salud y vamos a llenar este país de campañas de reciclaje para contagiar a toda la población que entiendan de una vez por todas que los desechos de la casa son recursos valiosos y que no los vamos a convertir en basura y sobre todo que no se los vamos a entregar a las incineradoras para que nos envenenen con furanos, dioxinas y compuestos orgánicos persistentes. A la solución, a la solución Venimos, venimos a reciclar estos recursos y no entregárselos a las incineradoras ni a los rellenos sanitarios, que los dos son grandes problemas y muy contento de la pelota que nos dieron los medios de comunicación también porque pudimos pues, romper ese cerco mediático y dar este bello mensaje de compostear, de protesta con propuesta, de reciclar, de llevar... Todas estas alternativas a cada casa, a cada cantón, a cada comunidad. Y de decirle a la gente que si no se pellizcan, les van a poner incineradoras cerca de las casas. Y eso sí es un problemón. La solución no es la incineración, eso es un problema más y más grande y muy tóxico. Así que a reciclar, a compostear y pellizquense. Empieza por casa el asunto antes de terminar todos. Respirando dioxinas, puranos, menganos y sultanos. Chao.